La primavera en la Ciudad de México inicia cuando el panorama se pinta de un peculiar color lila que se destaca entre los árboles de hojas verdes. Cuando las jacarandas florecen, las calles se vuelven más bellas, las ramas cubiertas de flores violeta y el suelo como una alfombra de este mismo color. El centro, Chapultepec, la Roma, la Condesa... El Paseo de la Reforma, Ciudad Universitaria, San Ángel y Coyoacán son algunas de las zonas de la ciudad donde mejor se aprecia este maravilloso panorama violeta. Aunque veamos muchos árboles de jacarandas por cualquier parte, cabe mencionar que estos hermosos árboles no siempre estuvieron aquí, pero que aún así los admiramos por su tan bello color.